Buongiorno, cari amigos, da Pablo. Como podéis guardar, estamos aquí cual en el parqueño. El yordo de hoy, y por tanto, cuesta dos bandas elásticas. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer un circuito veloce. ¿Por qué veloce? Porque de un momento al otro vienen a meter la máquina al parqueño. ¿no? Ahora debo explicarme. El yordo de hoy, voy a hacer dos ejercicios per la gamba, dos ejercicios per la tromba, dos ejercicios per. Pela... Le braccia con estas bandas elásticas se pueden hacer tantísimos entrenamientos. Pero hoy es solamente puesto dos. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer 30, 35 segundos de trabajo, de esfuerzo, con 15 segundos de recupero. tú a casa, lo repites de 2 a 3 vueltas. Aunque le puedes modificar la resistencia, aunque la repetición, aunque aunque el tiempo. Resistencia repeticiones y a qué tempo si pues, logra mantenerte siempre en forma. ok vamos a iniciar, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad importante. Primo de fare cualquier entrenamiento importante dobbiamo fare un buen riscaldamento Si no hacemos riscaldamento el podemos la mal. Las grandes gente profesionista va a ver todo fácil pero cuando uno lo va a hacer, vedi que no, no por qué? porque hay una preparación, hay una disciplina, hay un empeño, hay una constancia y por eso la gente va a ver todo fácil, por eso consiglio de hacer un buen rescaldamiento ok, yo prego a esto, ya he hecho el rescaldamiento, adentro ya vamos a hacer eh, este, este circuito para trabajar gamba, abdomen I ok, voy a cercare qual è il timer che non lo vedo. Che non lo vedo. Ok, il timer. Perfetto, perfetto, perfetto, perfetto. E... Ok, ok. Ok, perfetto. Approximatamente questo dura 5 minuti. Ok? Si va. Vamos a iniziare. Vamos a iniziare con.. Con nuestro primer ejercicio vamos a iniciar con un poquito del de gente ¿Quién no vale a haber un bicipiti grande y potente? Tú puedes utilizar un solo elástico, dos elásticos, como el que voy. Se inicia. Ok, se inicia. Four, three, two. Primo. Bicipiti. Zero. Vamos a parar el bicipiti. Piego lentamente, guarda, lentamente. Tú puedes utilizar también un, un solo elástico, aunque tuve. Yo uso tuve, así le doy más resistencia al bicipiti. Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente. Tú el elástico lo puedes también meter a, a, a una... a la puerta, cualquier cosa, lo puedes, lo puedes hacer de esta forma o de otra forma. Va, lentamente, lo hago como, como una fuera Ok, perfecto. Vamos a cambiar de, de, del brazo. de brazo. Ok, siempre lo paso con dure, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, de esta forma, tu lo puedes fare, aunque lo puedes fare en pie y mete el elástico, lo ataca al otro a tres a la porta al balcón ok, perfecto, vamos a utilizar una para okay. elaborar un poquito la, la espada, vamos a hacer este, este movimiento esquina directo. piego el ginocchio, abro lentamente, se siente no? La banda negra es la più resistente, la resistente. la baja, la faccio Se siente okay. perfecto. De eso vamos a andar con nuestro ejercicio. para la gamba en realidad se elabora la gamba, aunque el glúteo, gamba y glute Gamba y glúteo. Tu este circuito, lo repita el vino? de tres botas: sal, sal, abro, excedo, abro, excedo, abro, Abra, descendo, abro, descendo, agua, y enciendo, abro, y enciendo, agua, y agua, abro, y abro, enciendo, abro, Ok, perfecto. ¿Qué próximo, lo que se vuelve a hacer? Escuacemos, Salto avanti, salto indietro. Ok, preparati. Preparati, squassiamo. Salto. Avanti, e scendo. Dietro, e scendo. Avanti. Salto, e scendo. Salto. Sì, due, sí. indietro centro, avante, da, mordido, la da, cabuta, da, Gamba. gluteo, glupio, ok, nuevamente, ok, andiamo con ejercicio per el abdomen. vamos a fare questo, ejercicio per el atome, si sí, va, Ginocchio. Gordo, toca toques ginocchio. Va. Ok. ¿Se siente, no? Resiste. Sí. Sí. Sí. Ok, nuestro último. Nuestro último de. De. Abdomen. Uno. Fue así, si. Tiro. Tiro. Tiro. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, Ah, Esto me ha fatto morir. Esto me falta morir. Tú a casa fai medio, ¿de mí. Este me Tú a casa fai medio, ¿de mí. Este me de mí. Gracias a todos por guardar estos ejercicios. Fisi este más. Si tú, ancora, no te has inscrito, inscríbete de eso. Importante, repítelo de 2 a 3 vueltas por semana. Hoy lo refalta una sola vuelta. Tú a casa, un giorno, si lo fai 3 vueltas por semana, en total lo fai por 9. Hoy lo repaso una vuelta. Tú lo fai 3 vueltas por 3 vueltas a semana. Gracias, Permito del cuore, parlo.